Hola, buenas tardes. Eh, estamos con Anaí Yelman, doctora en Educación, directora del Departamento de Educación de la UBA. Eh, mi nombre es Beatriz Ariyuna, soy decana de la Facultad de Pedagogía de la Academia Humanismo Cristiano en Chile. Y ambas representamos a un grupo de trabajo que se llama Pedagogías Críticas Latinoamericanas y Educación Popular, y en, en el contexto actual de nuestro trabajo estamos discutiendo el rol de la educación popular en la formación política eh, para América Latina, eh, y por lo tanto discutir la vigencia de Paulo Freire hoy en el contexto de su, de su natalicio es una cuestión súper relevante, porque evidentemente eh, la obra de Paulo Freire, la obra, el pensamiento, la práctica de Paulo Freire, eh, es algo que ha permeado el pensamiento, uno diría, más endógeno latinoamericano, ¿no? Eh, y además el Paulo Freire, como un hombre de su época, estuvo marcado por una serie de tradiciones eh, críticas, como la descolonización, eh, la, te la teología de la liberación, verdad el existencialismo, también como lo hemos discutido muchas veces en ahí, el pensamiento gramatiano, etc., es un hombre contextual, un hombre de época, pero que además era un adelantado a su época, ¿no? Tenía, tuvo muchas claves de lectura, si uno lo lee hoy día, se va a encontrar con un montón de claves de lectura que son para hoy, que son muy de hoy, que en su época quizás fueron un poquito cuestionadas, o, o incluso yo veo a, a, a compañeros que, que no, no quieren leer a ese freire, no, al freire más, eh, más subjetivista, etcétera. Entonces, en ese contexto, en el contexto de, de, del pensamiento, de la obra, de la acción de Freire por Latinoamérica, por África, etc., eh, yo te quería preguntar, Anaí, ¿cómo ves tú el rol de, eh, o, o más que el rol, la influencia, eh, la resignificación eh, de Paulo Freire para pensar eh, las disputas por las hegemonías en América Latina hoy día, ¿no? pensando en este contexto actual de América Latina? Bueno, gracias. gracias. Saludo, saludo a todos, a todes, a todas. Y bueno, la verdad es que esa es una pregunta que tiene una cantidad de aristas, ¿no? Para ser pensada, para, este, para replantearse, para buscar, etc. Y yo que me gustaría como tomar dos rumbos, digamos, ¿no? Por un lado, el que es propiamente educativo, y por otro, al Freire más... Eh, más filósofo, ¿no? Más político. Eh, entonces, la verdad es que respecto del primero, bueno, creo que todavía tenemos ciertas deudas con, con Freire eh, este, en las educaciones latinoamericanas, sobre, sobre todo en las educaciones oficiales latinoamericanas, obviamente, eh, sin embargo, digamos, Freire empieza a, a permearse, ¿no? Empieza como a a meterse de alguna manera en, en los intersticios que nos permite muchas veces la formación docente, forma parte de las lecturas de este, los futuros educadores, pero todavía no de las praxis, ¿no? De las prácticas de formación. Entonces, ahí hay un conocimiento que empieza a hacerse un poquito más masivo, pero todavía no, eh, no impregna del todo este, la, lo que tiene que ver con, con las prácticas de... Los futuros maestros, por lo menos esta es la realidad que podemos ver desde Argentina, no sé si en toda Latinoamérica, pero algo de esto pasa. Sin embargo, a donde Freire sí tiene como una incidencia muy fuerte desde el punto de vista pedagógico, es en este, todas las eh, versiones de... Eh, propuestas pedagógico-políticas de las organizaciones sociales, de los movimientos populares, en donde efectivamente juega un rol muy eh, importante, ¿no? Y donde además ahí, justamente en relación con la formación política, en relación con la disputa por la hegemonía, es donde más claramente y más eh, transparentemente eh, suceden estas estos procesos de eh, formación, incluso de militantes, este, pero con mucha lógica este, freiriana, a diferencia de lo que este, sucedía por ahí en otras décadas, en donde la formación política tenía mucho más que ver con la eh, pura transmisión, ¿no? Este, eh, hay un, una interesante vuelta, por otra parte, de... Eh, de lo que sucede dentro de, estos, de estas organizaciones y estos movimientos hacia la escuela y hacia lo público, eh, incluso estatal, hacia lo público en general. Porque los propios docentes, los propios maestros que forman parte de estas, eh, de estas propuestas de las organizaciones y los movimientos populares suelen ser también, en muchos casos, maestros, profesores, docentes de eh, las escuelas públicas en general y allí, empiezan, digamos, a, eh, a trabajar eh, este, parte de lo que aprenden y del legado freiriano que llevan, digamos, a la, a la, eh, a la escuela pública. Pero, eh, ¿por qué nos interesa, digamos, la escuela pública? ¿Por qué nos alejamos cuando pensamos en la disputa por la hegemonía? ¿La pensamos en términos generales y en términos pedagógicos en, en la escuela en general? Bueno, porque si hay algo que Freire también pudo... Este, mostrar, es que más allá de la cuestión de los adultos, de la alfabetización, hay un lugar que tiene que ver con el docente, un lugar que tiene que ver con el pedagogo, con el educador, que es el lugar de la ética, ¿no? El lugar a donde el ejercicio, digamos, de la coherencia, el ejercicio del el acto ejemplificador de, de, bueno, de esto es parte, digamos, de lo que una formación ejerce en, en sentido fuerte, ¿no? Esto sucede en, muchas veces en los movimientos populares y esto sería, digamos, lo interesante que pueda suceder también y sucede en muchos casos este, con nuestros eh, educadores, ¿no? En términos generales, con nuestros educadores de, de las escuelas que hoy están en muchos casos dando este, esa disputa con... Este, con con su cuerpo, con, este, con el acto, con, bueno, con, con lo que significa incluso este, esta hiperdedicación eh, en, en esta coyuntura tan difícil, ¿no? Que nos toca en, en el planeta y en Latinoamérica y en nuestros países. Este, entonces, allí hay un acto de coherencia y de ética que también tiene que ver con cómo formamos. Eh, y, bueno, y esto sería como un... Un aspecto que yo creo interesante respecto de la vigencia del Freire actual en la disputa por la hegemonía. Pero vos recién, veas, decías que Freire se anticipó, ¿no? Que, antes, que, que, digamos, que había algo de su pensamiento que podía ser entendido tal vez más hoy que en otro momento. Y allí me parece que es donde entra en nuestro otro tópico, el tópico más filosófico político. Porque nosotros vemos a diario en nuestras sociedades lo que es eh, el, el opresor dentro del oprimido, lo que significa a veces, muchas veces, esta construcción difícil de una contrahegemonía y esta construcción fuertísima de una hegemonía cultural por parte de las clases dominantes, por parte de eh, este, los sectores dominantes, este, en relación con los intereses, este, sobre todo de las clases medias, pero también de los sectores populares, este, y cómo allí cuesta entender y desbaratar algo de ese opresor instalado dentro del oprimido, ¿no? Eh, cómo eh, hay una lectura que nos permite, junto con Gramsci, como vos también decías, mirar esta construcción desde el lugar de entender eh, esta. ¿Cómo, ¿Cómo se puede desarmar desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista pedagógico, algo de este orden que es tan difícil, sobre todo cuando el poder este, se encarna en los medios este, de una manera bastante eh, frontal este, y, y, y, y casi como parece totalitaria, digamos, ¿no? Como, como algo imposible de franquear. Bueno, yo creo que la vigencia de Freire hoy es poder tomar algo de esto para poder ir este, pensando cómo desarticulamos, no para poder entender algunos de estos fenómenos y entender cómo vamos desarticulando. Que aquí está también la potencia ¿no? del pensamiento freiriano. Y quería justamente ir dejándote lugar a vos, Bea, para que pensemos o, o, o charlemos respecto de esto en relación con la cuestión de la conciencia, ¿no? ¿Cómo, digamos, qué, qué pasa en relación con, con, con este término también tan eh, discutido, ¿no? Respecto de lo que trae Freire eh, eh, como aporte. ¿Mm? Eh... Bueno, es muy, muy bonito lo que tú dices, Anaí, porque justamente eh, el problema de la, de la conciencia histórica, ¿no? Y del proceso de concienciación, como lo llamaba Freire, eh, tiene mucho que ver con esto de, de cómo construimos un, un nuevo sujeto, sujeta histórica, ¿no? Como que para la década de los 60 y los 70 íbamos a llamar el hombre nuevo, y ya vamos a tener que inventarle un nombre, un nombre nuevo a eso, pero, pero que tenía que ver con eh, justamente liberarse de las cargas eh, no solo fácticas o materiales de la opresión o de la cultura opresora y de la invasión cultural, sino también había que liberarse de las cargas subjetivas de eso. Eh, y la verdad es que a mí me parece que la presencia de Freire hoy eh, es una presencia incluso, incluso más necesaria, incluso más obligatoria, ¿no? Porque... Eh, si nosotros pensamos que a Freire le tocó vivir los procesos de descolonización, los procesos más revolucionarios de América Latina, también le tocó vivir dictaduras, etcétera, eh, pero le tocó vivir básicamente la Guerra Fría, ¿no? este mundo como como como que se debatía entre los dos mundos, entre los socialismos reales y el capitalismo. Pero hoy día, como tú decías, tú misma decías, estamos frente a una hegemonía absoluta del capitalismo prácticamente a nivel mundial y eso muestra la versión más depredadora del capitalismo, es decir, eh, lo que vivimos hoy día en pandemia tiene mucho que ver con esta idea o, o, o con esta materialidad eh, de un capitalismo que depreda a tal, a tal nivel eh, el planeta que puede pasar de todo, que, que estamos, pareciera que es una señal de la inestabilidad del planeta. Y a mí me parece que Freire, eh, sin ser en ningún caso un anticipador, eh, tiene claves de lectura que permiten entender esta época. Una de ellas es su concepción del de, eh, trabajo de la politización. Para mí, cuando, cuando leo el método de la concienciación, eh, también veo los procesos de subjetivación, ¿no? O sea, perdón, de concientización o de politización. Freire decía que los sujetos tenemos que pasar desde la conciencia ingenua, que es la conciencia de los niños, por ejemplo, que naturalizan todo, o de quienes están oprimidos pero han naturalizado esa opresión, a una conciencia crítica, que es la conciencia del sujeto que se sabe en el mundo, sabe leer el mundo, tiene un rol, pero además no es solo eso, no, no, no es solo eh, el, la versión clásica marxista, ¿no? que es el lugar que tengo en el mundo y en la clase, sino sobre todo la capacidad de darle valor y darle identidad a mi lugar en el mundo, ¿no? Por lo tanto Freire permite entender los sujetos, los movimientos sociales, por ejemplo, en una clave mucho más interseccional, porque no sería solo el problema de la clase, el problema de los campesinos, el problema de las mujeres, el problema de los niños, y el problema de las identidades. Entonces Freire dice que el diálogo de verdad se produce cuando dos conciencias han despertado y comienzan a entonces producir ese diálogo. Y pareciera que de ese diálogo surge el programa, la organización, te fijas, eh, me parece que es una clave muchísimo más eh, propio de los nuevos movimientos sociales que eh, de las eh, ideologías duras, uno diría, de la década de los 60. Pero por otro lado, y, y, y aquí creo que hay otro elemento bien interesante en, en, en Freire, bueno, uno puede leer 80.000 veces a Freire y siempre va encontrando, ¿verdad?, esa clave nueva de, de, de lectura. Eh, pero hay un elemento que a mí me parece súper interesante porque él también habla de la conciencia fanatizada. Y hoy por hoy, nosotros estamos viendo en América Latina, no solo los populismos, sino también un... Um, invasión cultural vía las religiones, ¿no? Una invasión cultural vía eh, la eh, prácticamente ocupación completa. Aquí estamos en el canal de Claxo, que es una maravilla, porque uno podría decir que, una, una, que ya es en sí mismo una expresión contracultural, porque hoy día lo que tenemos es una hegemonía en los medios. Entonces Freire anticipa la posibilidad de que nosotros también nos encontremos con conciencias fanatizadas y que el ascenso de los populismos va también a hacer ascender esas conciencias fanatizadas, que buscan un guía, que creen en, en, en un sujeto, ¿verdad?, sin tener ninguna posibilidad de pensamiento crítico. Y en ese sentido, Pablo Freire no es solo filósofo filósofo, también es un práctico, una acción, y el método de la concientización, yo creo que hay, que hay que tomarlo en una relectura, ya no, como dices tú, solo para la educación de adultos, solo para la alfabetización. El método de concientización y todo lo que hay en, en, en, en, en, en. todo lo que circula en torno a ese método, ¿no? Los círculos culturales, la acción cultural, el rol de la comunicación, el diálogo y el antidiálogo, to, todo lo que circula en torno a la concientización a mí me parece que es necesario ser leído. No, decía que la, la, el, el encuentro de los saberes de los otros, la valorización del saber de, de cada sujeto, la problematización como parte de la cuestión eh, del método, ¿no?, de la que vos hablabas. No, solo para cerrar, yo creo que él antecede la teoría del reconocimiento, o sea, él dice, eh, cuando, los, él dice cuando los opresores se dan cuenta que los oprimidos están eh, transformando en sujeto sujeta histórica, se asustan y van a ocupar montones de mecanismos de opresión. Sin embargo, cuando un sujeto de verdad ha alcanzado una conciencia liberadora, eh, lo que lo hace rebelde justamente es eh, la capacidad de reconocerse a sí mismo y en otros como el sujeto sujeta que es. A mí me parece que eso es, es, es muy, muy... Eh, interesante y, y, y también creo que ahí por ahí vamos eh, haciendo este aporte para la discusión latinoamericana y que obviamente queda abierta y que es enorme.